...bueno, que ya anunciábamos días anteriores... ...de a la inauguración de Marbella Design y Art, ...también que se presentan esta edición... ...y que bueno, ya está todo, todo preparado... ...para comenzar la inauguración... ...hablamos con el director del Palacio, el señor Luna Miguel... ...buenas tardes, por fin ya, llegó el día, ¿no? Esperado. Muy buenas tardes Elena, pues nada, ya llegó el día... ...y como tenemos aquí muchísimas personas... ...que viene a visitar a la gente experta en arte y en diseño... ...y la verdad es que estamos muy contentos... ...porque hay una afluencia de público muy grande... ...yo he estado hablando con el promotor, el director de, de la feria... ...y le he dicho que este mes de noviembre... ...aunque parezca mentira, eh, en octubre, noviembre... ...pero sobre todo este principio de noviembre es muy bueno... ...¿por qué?, porque en Marbella sí, tenemos sol, playa... ...pero ya por la tarde hace fresquito para estar en la playa bañándose... ...entonces la gente aprovecha para venir... Y, de, ...y gustar y, y ver y disfrutar de, de todo esto... ...el que no le gusta el arte... ...siempre hay cosas que le gustan... ...además hay un bar que el que no puede venir... ...y tomarse su cervecita o su cava o su vino... ...lo que quieran tomar... ...es decir, muy contento... ...la afluencia de pública es muy grande... ...acabamos, inauguramos ahora a las 7... ...dentro de, de nada, dentro de media hora... ...y esto ya como veis está entrando mucha gente... ...y muy contento... ...ha quedado muy bonito hay que decirlo, muy bonito... ...y que espero y aprovecho que la gente pueda disfrutar de, de este evento de Marbella... ...que continuaremos con ello... ...y no pararemos de seguir haciendo eventos hasta, hasta final del año... ...y después pasaremos al 2023, 2023 también. Bien, 2023. Muy bueno, te doy la enhorabuena y tenemos muchos días para disfrutar... ...que es del 4 al 14, hoy es el primer día... ...así que a partir de mañana ya todo el mundo... ...que disfrute de, de, de esta feria internacional... ...una feria maravillosa que me he montado con mucho cariño... ...y eso se nota siempre, enhorabuena. Sí, exactamente, es del 4 al 14, es decir, desde hoy eh, jueves... ...hasta el domingo de la semana que viene... ...pueden venir y disfrutar, y, y, y te digo una cosa... ...hay muchas personas que no, no son entendidas en, esto, en arte... ...muchísimas, pero cuando vienen hay cosas que les gusta... ...porque eh, dentro del arte hay muchísimas cosas que... que ...que te llama la atención... ...y hay cosas increíbles dentro de, de igual de cuartos de baño... ...que de pintura, de, de abstracto, de, de todo... ...es decir, que la gente puede disfrutar... ...y qué hacer en Marbella... ...pues venir al Palacio Feria y Congreso... ...que no solamente estamos por las vacunas... ...ya estamos con los eventos, gracias a Dios... ...y ya llevamos tres meses con eventos y congresos. Muchas gracias y vamos a dar fe de ello Muchas gracias a todos, gracias. Bueno, los mellizos que tienen todo el arte del mundo, tienen que repetir también feria de la decoración, del arte, del diseño. Aquí están los mellizos también un año más. Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Me alegro muchísimo de veros. Pues, bueno, ¿eh? lo... Acabas de decir un eslogan fabuloso. ¿eh? Más arte que nada. Más arte que Marbella del Arte, que estamos con Marbella Design y del diseño. La gastronomía, la gastronomía es un arte y hay que reconocerlo. Todo, ...todo acompaña, si os dais cuenta... ...cuando salimos a un restaurante... ...siempre nos fijamos en muchas cosas... ...el diseño que tenga el, de, el restaurante... ...y la forma de trabajar... ¿eh? y aquí estamos un año más haciendo aquí en Marbella... ...apoyando un poquito también... ...ha quedado precioso, ¿no?... ...que habéis montado las mesas y tal... ...tiene como un aire parisino, no sé, es muy bonito... ...por otra vez hemos visto más de playa, con la arena... ...el año pasado lo hicimos más marinero, ...más de playa, con la arena que hicimos en el suelo... ...este año está simulando más también, como una caseta... ...de feria también, como se puede interpretar... ...y una barra hexagonal que hemos hecho... ¿eh? ...lo hemos hecho diferente también a otro año... ...para que se vea bonito". ¿Qué es lo que vas a destacar de la gastronomía... ...en esta Feria del Arte? ...hombre, también en la gastronomía nosotros... ...también lo que destacamos nuestra parte de los productos nuestros... Nos, ...cuando venimos aquí traemos una selección de platos... ...un poquito más selectos también, ¿no?... ...un tartar de atún, eh, unos mejillones en escabeche... ...todo uno con encurtidos, unos platos más seleccionados... ...y más detalloso también, otra, otra preparación diferente. Ver, y lo que no puede faltar es el violín, un buen jamón aquí... ¿eh? <risa> ...sí, <risa> eh, eh, nunca en ningún restaurante puede faltar un buen jamón... ...como falta el jamón, el vino, la cerveza hay que cerrar de 4 al 14 que vaya hasta a tope... ...así que yo deseo también mucho eh, éxito... Eh. ...este año hemos empezado y hemos empezado muy bien... Eh, ...el año pasado fue un poquito más complicado... ...por el tema del COVID... ...pero este año ha sido escandaloso... ...ni punto de comparación con el año anterior... ...pues si sí, pues sí, da, da alegría, se, se nota en el ambiente, se nota... ...de vuestro equipo aquí... Está, está el, equipo, el, ...el equipo, tengo medio equipo en el restaurante... ...y medio equipo aquí, estamos divididos... Ah, ¿eh? ...buenas felicidades a todo el equipo, a los mellizos... ...y que bueno, que vaya bien esta feria y que nos veamos mucho... ...pues gracias. muchísimas gracias por venir a saludarnos, muchas gracias... ...bueno, hablamos con una mujer empresaria... ...una mujer que siendo joven... ...empezó desde el principio, desde el comienzo... toda la fase que lleva una restauración... ...y hoy por hoy, pues eh, encargada la directora... ...de los restaurantes, de algunos de los restaurantes de los mellizos... Melanie la verdad es que enhorabuena... ...porque desde muy joven has aprendido el oficio... Desde lo, ...desde lo más bajo, ¿no?... ...hasta ascender ya a conocer toda la faceta de un negocio, ¿no?... ...¿Cómo ha sido esa faceta, ha sido difícil, Melanie? Hombre, difícil, sí... <risa> ...pero como todo ya digo, nosotros trabajamos en familia, en grupo... ...igual que yo, también están mis demás primos que son nueve... ...o sea, somos diez en total... ...y gracias a los padres que nos han echado un cable... ...y han estado con nosotros y entre nosotros también hacemos piña... ...charlando, conversando, las cosas que a lo mejor tenemos dudas... ...contrastando dudas, la verdad es que sí, que nunca... Que hemos hecho piña y entre todos nos hemos ayudado... ...y si tienes esa ayuda va todo fantástico". ...el estímulo, ¿no?, al personal, tenéis mucho personal, ¿no?, ...¿cómo se consigue transmitirle estímulo, ganas de trabajar... ...que no desfallezcan por mucho trabajo que haya, ¿cómo se consigue? Pues yo pienso que lo que tienes que conseguir es la fidelidad de ellos... ...que sean fieles, y eso se consigue siendo buenas personas con ellos y cada día, eso es el día a día y el trato, el roce hace el cariño y aparte sobre todo venir con buena energía y con muchas ganas de trabajar y ser tú la persona que potencia y trabajar con ellos y definitivamente el roce hace el cariño totalmente. Y el ejemplo que tú das también trabajando sí, a pie, también. a puntillas con ellos. Totalmente, sí, sí. Bueno, ¿qué te parece este Palacio de Congreso en lo que has convertido desde el 4 al 14? ¿eh? ¿Qué te ha parecido? ...pues me ha encantado, el año pasado estaba bonito... ...pero este año lo han superado una vez más... ...y me ha encantado porque le han dado un toque de elegancia... ...práctico para el cliente, para que pueda consumir... ...para nosotros dar ese servicio a todos... ...y la verdad que este año se han superado... ...enhorabuena a todos, de verdad. Felicidades también a vosotros... ...porque ahí estáis y va a ser unos días muy buenos... Aunque no habéis parado, porque los mellizos ya es un referente en toda la costa para los extranjeros y para los españoles, así que enhorabuena por vuestro trabajo. Muchas gracias. Y de que estamos encantados de estar aquí con vosotros. Bueno, pues yo más todavía. quiero, Melanía? Y yo a ti. Hablamos ahora con un gran empresario, se trata de Maniz, ese verano casualmente también lo hemos entrevistado en algunas galas, pero con otro concepto, ¿no? que era la Arta Joyería, que es una preciosidad, pero en esta ocasión con esta feria de arte, de decoración, pues teníamos que hablar con Maniz, porque él ha montado todo lo que es la y que tiene una empresa precisamente de eso, ¿no? Sí, nosotros tenemos una empresa que se llama Keme Modular, que es número uno en India, que trabaja en muchísimo estilo y tipo de luces, de led y también en traptores y demóticas. Y habéis montado aquí, me dice, 17 están. Sí, nosotros hemos colaborado con mucha gente y más o menos estamos con 15 espacios, 15, 17 espacios. ¿Y cómo ha sido montar todo esto? Uh, muy bien, ha sido una experiencia muy buena trabajar con todo, excelente interior designers del mundo y especialmente los mejores gente de España, es una gran experiencia. ¿Hemos a ...principales patrocinadores de este evento... ...sí, nosotros somos uno de los patrocinados... ...y principales de evento. ...¿está en nuestro próximo objetivo... ...montar tienda en Marbella?... Ah, ...sí, nosotros queremos abrir una tienda... ...de nuestro... Eh, demótica eh, ...como un centro de experiencia... ...aquí, en Marbella... Sí, ...enhorabuena, me encanta de saludarte... Gracias. ...gracias... ...bueno, vamos a hablar con algunos empresarios... ...que ya asisten a esta cita... ...están aquí en la inauguración... Y ellos, bueno, pues como grandes empresarios, pues están acostumbrados a mirar decoración, arquitecto, habéis montado, desmontado negocio. Estáis muy acostumbrados, Noelia, Cuéntame cómo ves esta... Así es, es sí. parte de nuestro trabajo, ¿no? Siempre montando, desmontando, mirando la moda. Pero es un todo, ¿no? Todos los negocios también tienen que estar siempre... De, eh, hecho a la moda de la arquitectura, ¿no? de lo que se lleva, este tipo de sillas, este tipo de paneles, todo. Entonces nos no incumbe, claro que ¿Cómo sí. La peña? ¿Cómo lo ¿Qué nivel? Yo le veo un nivel alto. Y además que cada año mejor, le decía Alejandro, cada año lo veo mejor, veo más gente, mucha. El primer año la gente no sabía, armar bella, qué no saben, pero este año hay muchas repercusiones en ¿eh? la radio. Y no tanto quizás de, de publicidad, sino que de boca a boca hace muchísimo también, Fran, como también como empresario y como también un ciudadano más de Marbella, que te consideramos así, porque tú más también Marbella, como Noelia, Humberto, todos, amamos Marbella, ¿no? Aquí faltaría un poco la canción, ¿no? Bueno, alguna vez hay que ponerla, pero bueno, bueno? no pasa nada. Que yo soy ciudadano marbellí, por si no lo sabéis, ¿eh? Uh -huh. Que yo, aunque esté aquí, esté en Madrid, pero yo soy de aquí y mi carnet sigue aquí, o sea, eso sí. Bueno, sí, la verdad es que es una feria muy bonita este año. Eh, me estaba con, con, comentando un amigo mío que, que estaba en la entrada que este año es una feria preciosa, que se ve que, que la arquitectura de la feria ha ido mejorando año a año y esperemos que sea una feria que sea internacionalmente, aunque no esté en Madrid, como suele ser en IFEMA, pero que esté en Marbella la gente pueda venir igual aquí. O sea, una... Disfrutéis de, de todos los espacios que hay, que son muchos, son tres mil y pico metros de, de exposición, así que disfrutarla Muchas gracias por atenderme. O sea, chao. Una... El señor Simón Ventura que representa a Alessandra y buenas tardes. Que estamos aquí en la inauguración y vemos cosas que nos han sorprendido, ¿no? Como esta caja fuerte donde ahí nadie nos va a robar nuestros caudales. Eh, no podía faltar para traer a Marbella una de nuestras piezas estrella y como no pues la hemos traído para que toda la gente la vea y están todos alucinando la verdad porque es algo que no encuentras en ninguna parte. Ahora mismo procedemos a abrir la, la caja. Y abrimos es como un armario, es increíble. Sí, armario y luego ver, todo ordenado. En, se, la joya, enfocas. En las, todo claro, en esto ordenado. es para guardar eh, las joyas, relojes y se puede personalizar como, como, el, cliente, como el cliente quiera. Tenemos más de, más de 50 acabados en piel. Y si un cliente quiere su propia piel o su propia tela, nosotros la podemos personalizar como, como él quiera. Y es totalmente segura, eh, es imposible que no vaya ningún caco a abrirla. ¿no? Obviamente es totalmente segura, la utilizan profesionales de la industria de la relojería y de las joyas. Es de nivel 4 y la verdad es que es imposible abrirla. Bueno, enhorabuena. Eh, por muchas este gracias. proyecto y bueno ya sabéis no si queréis asegurar bien vuestros cabales aquí tenemos algo único en esta feria de arte gracias muchas gracias Ar Marbella pues también expone aquí, no por el nombre que es Ar Marbella, Marbella Design, pero ellos tienen su galería propia junto a una cafetería aquí muy cerquita además del Palacio de Congreso y son grandes amigos, además de grandes profesionales y queríamos también hacerle una nota a ellos que se lo merece. Este aquí está Máximo, Giuseppe y también tenemos un artista también, sí, ¿no? Sí, Pilar Sacarda, que... Non sa, venito a, a, a, a incontrarlo e aver sua opera esposta in, in, in prima fila. Nada, muchísimas gracias. Como siempre, estamos aquí. Eh, una noche maravillosísima, una noche de preview, como se dice, es un adelanto eh, de lo que será una gran feria internacional. Ya se preanuncia una grandísima feria, porque hay que decirlo, es una feria internacional de arte, pero de design. De hecho, estamos con el Marbella Design. Tenemos también otra artista, que es eh, una de las artistas junto a Pilar, Wendy Van Putten, con lo cual. Nos alegra, verdad, Máximo, que haya artistas que atiendan a, la, a las inauguraciones, porque en fin de a lo digo siempre, los reales protagonistas son ellos. Wendy Van Putten, presentamos alguna obra realmente con una textura, con una eh, matericità realmente eh, enfocada al mundo del diseño, al mundo de la, de la decoración. Por lo que es eh, la obras de Pilar Sagarra, artista de reconocida trayectoria internacional, que quiero que ella misma pueda hablar, porque eh, también su obra, por un lado, tiene un enfoque, aunque no quiero equivocar cuando se, dis, se diga decoración, pero también hay un enfoque a la decoración, una decoración, pero que nos, eh, nos quiere también comunicar muchas cosas. Creo que la persona indicada es Pilar, que puede, puede hablarlo Pilar, definenos tu obra y por qué has elegido estas para exponer a bueno pues no sé es para comunicar algo no entonces es un poco autobiográfica y agradezco a Estelén lenguaje que me haya presentado las dos las dos ¿Qué obras Cuéntanos qué materiales ha utilizado pues mira, yo quiero representar en ella. Esta, estas obras pertenecen a pensar a la serie pensamientos que, que viene después de alegría de vivir la alegría de vivir eh, hice un libro que se editó en el 2019 en el cual pues es el amor a la vida y, y lo cotidiano, lo, que todo eso es muy importante, por lo menos para mí. Entonces, aquí presento estas dos obras que son Amor a la vida y pensamientos y preguntas, que es amor en realidad a la naturaleza en, en, en su más amplio sentido, ¿no? porque en esta obra de la madre con los niños está envuelta por la naturaleza, está la naturaleza en, toda, en todas las imágenes. Y el otro, pues es lo que se pregunta una madre cuando tiene que co coordinar su trabajo con, con la familia. Es una maravilla bueno, ¿no? buena, porque realmente la has plasmado ¿no? lo que tú querías transmitir a través de tu corazón. Muchas gracias. Oh, bueno, uh, mi historia es un poco más cortita, pero uh, mis obras son, um, es un tema de uh, minerales uh, de naturaleza. Y los colores azul, que es mi pasión de, de pintar, uh, es, yo he hecho un azurit, es un mineral uh, abstracto, es el azul. No te preocupes, que después tendrás recursos, <risa> sí. Es una preciosidad, ¿eh? Muy matérico, muy fuerte, sí, ¿no? es un poco diferente y tiene mucho profunda por la resina. Eh, ya, yeah, no sé, es, y con mucha textura y hay muchos detalles. Cuando acercas, lo ves muchos mucho detalles y este me encanta hacerlo. Que quería decir, lo que me encanta más de su obra es propio eso, que ha sabido tra trasladar en un en lienzo, en este caso madera, Uh, lo che è un ametista, una pietra, un, un, un, un, uh, un cristal di verità, lo ha saputo trasmutare in, in, in un'opera e, e non quitando la pieza dal, dalla naturalezza, essendo a ella. Questo mi encanta molto. Parlando di Massimo e parlando di Pilar, quando mi surge un link, che come si dice in termini, in questo vocabolario moderno, un link, quando Pilar parlava della naturalezza. ...que evidentemente ella quiere comunicar en su sobra ...evidentemente Massimo también con su sobra ...y podrá hablarnos, habla de la naturaleza... ...hablando siempre de los animales... ...no Máximo, por la obra que tú presentas en este caso. Como Pero... siempre, este año he presentado oltre a, a los animales... ...como que eh, era mucho tiempo que no podía pintar... ...por eso que no tengo mucha obra nueva... ...pero esto... ...esto... ...señor que se va... en ...cerca de, de, de encontrar su universo... Eh, ...me encanta mucho... Eh, eh, quería trasladar mi personalidad... ...de otra vida... ...que estaba buscando su, su, su calle de, de, de casa. Pues de verdad es una maravilla... ...decirle a todo el mundo que pase a visitaros... ...porque merece la pena... ...son obras que te atrapan... ...son obras que tienen el corazón... ...tienen alma, tienen vida... ...como esos animales de Máximo... ...y como Pilar y Wendy... Y, eh, muchas gracias por atendernos a todos, Giuseppe, Máximo, gracias. A ti, buenas tardes a todos. Bueno, estamos en un stand muy acogedor, ¿eh? estamos aquí encantados, a ver quién nos levanta luego de aquí con lo gusto que estamos, que tenemos hasta una chimenea virtual, bueno, aquí las arquitectas ¿eh? que son tan reconocidas por algo, ¿no? Y es por su trabajo, su labor, su ingenio, qué bonito lo que has montado, ya no anunciabas algo en la gala de remedio, pero no me esperaba lo que estoy viendo. Muy bien, ¿Cómo ha sido? Lo primero, muchísimas gracias por venir, por estar aquí, por visitarnos. Me encanta y me alegro muchísimo que os guste. ¿Cómo ha sido todo esto? Pues la verdad que ella ha sido mi inspiración porque ella es Gale Mousset, que tiene una empresa maravillosa que se llama Saga Homeware, especializada en realizar ropa de cama y ropa de baño. Y el año pasado yo la dije, Gale, ¿tú quieres estar conmigo en Marbella Design? Y la pilló todo muy justo. Y no pudo, pero este año me llamó ella y me dijo, Susana, este año quiero estar contigo. Y entonces dije, venga, pues vamos a hacer una habitación, un dormitorio, con un baño, algo donde ella también pueda presentar su producto de forma interesante. O sea, que todo empezó con ella. Al pensar en una habitación, en un dormitorio, yo mmm, pensé o, o me di cuenta de la importancia para mí, de verdad, que es tener sueños. Creo que es lo más importante en la vida, tener un sueño, luchar por él... ...y conseguirlo, porque cuando lo consigues, eres feliz... ...y entonces para mí, lo que he querido recrear con este espacio... ...es que quiero invitar a todo el mundo a realizar un viaje onírico... ...con el cual pensamos en nuestros sueños... ...hemos realizado una habitación maravillosa... ...que creo que invita a soñar, a descansar... ...de aquí he creado un, luego un vestidor también muy bonito... ...que lo comparo con ese momento de la lucha. así sí, que son tres espacios en sí. uno, ¿eh? ...son tres espacios en uno... ...en el vestidor pues es ese momento... ...en el que te estás cambiando... ...que hay mucho movimiento... ...y yo lo comparo... ...con ese momento de lucha ¿no?... ...cuando, cuando tienes un sueño... ...tienes que luchar por él... ...tienes que ser resiliente... ...tienes que... ...no te puedes... Eh, ...no te puedes dar por vencida... ...en la primera dificultad... ...y luego cuando ya por fin... ...consigues alcanzarlo... ...te sientes feliz y en paz... ...y por eso he realizado un baño... ...que es un oasis... ...donde también hay una chimenea... ...donde hay una obra de arte... ...donde hay una maravillosa ducha de masajes... ...y esto ha sido todo... ...y bueno, y luego como a mí me encanta diseñar... ...pues he diseñado absolutamente todo lo que veis... ...o sea, la bueno, ropa de cama también está personalizada... ...con ella y conmigo, todo, todo, todo lo que veis. Es, es muy interesante también en la entrada... ...tenemos una novedad, ¿no?... ...que es podernos secar sin necesidad de toalla... ...bueno, aquí a tus amigas no sé si les va a gustar mucho no, esto... ...que no necesitamos porque... la toalla, ¿eh?... ...pero no, bueno, tiene que haber de todo... ...tiene que haber de todo y como complemento es algo maravilloso. Claro, imagínate que tenemos invitado en casa... ...y no queremos sacar nuestras toallas... Pues la ponemos aquí en este secador y ya, y está. ya está y, y dejamos la toallita ahí guardada. Luego os lo enseñaré porque es maravillosa. Pues y... Enhorabuena, Gracias De verdad, estoy que encantada. Quería comentar también es que también lo que he querido también en enseñar es la maravilla de la tecnología que tenemos ahora. No solo con el secador corporal, sino con todas las cosas que tenemos. Tenemos un bar que desaparece, tenemos una obra de arte. Sí. Ahora mismo lo hago desaparecer. Sí. Espera. Un, dos, tres. Y otra cosa mágica que hemos querido enseñar aquí también... Y así no avisar que hemos estado de fiesta toda la noche. Otra Muy cosa bien. mágica que hemos querido también enseñar es, por ejemplo, estas cortinas. Porque hoy en día todo se puede programar. Por lo cual aquí tenemos también, a golpe de dedo, a <ríe> chasquido, también el efecto. Y todo lo que he querido acompañar porque también... He decidido, porque creo que el arte es importantísimo en cualquier casa. Como esto tiene mucho que ver, este concepto de esta vez, con la luz, el sonido y la imagen, he elegido este artista maravilloso, que es un Ripo Jad, que trabaja sobre todo con luz. Entonces ahora os voy a enseñar lo que ocurre con él. Es un espejo o, cuando se enciende, pues en este caso es una metralleta. Yo he puesto la metralleta... Porque por pues, esa idea de luchar por tus sueños, porque creo que es importante, no tiene que ser una metralleta algo, pues eso, que lo veas con muerte tal, sino por lucha, que tienes que luchar y ser resiliente. Pues enhorabuena, de verdad, me he quedado, como suele decir, con la boca abierta, porque me he quedado impresionadísima, de verdad, felicidades y, bueno, que vaya muy bien todos estos días. Gracias. Mil, mil gracias a vosotros por venir. Gracias. Estamos a Tamara Delgado y estamos en un espacio muy bonito, ella es la diseñadora, así que nos va a hablar de su diseño, de verdad que es algo muy original, yo es único en el mundo, eh, estamos encantados, ¿qué tal? Sí, la verdad es que ha tenido, ha tenido mucha aceptación, O sea, el, el toque diferenciador que hemos hecho ha sido el elemento curvo y sobre todo que con el material de Sapien Stone, que es un porcelánico italiano, que normalmente es un material que no, que no creíamos que íbamos a poder hacer un, un, una curva, ¿no? el, el poder como la imitación a doblarlo. Y entonces es lo que hemos conseguido con todos los arcos y la verdad que muy, muy contentos con el resultado y con la aceptación que ha tenido hoy. ¿Dónde se encuentra la empresa y cómo se puede uno poner en contacto? En Madrid, estamos en Madrid, todo el equipo, sí, hacemos eh, proyectos a nivel nacional, pero el showroom principal lo tenemos lo tenemos en Madrid. Es el único diseño, por ejemplo, así en otros colores, en otro tipo de... Cuéntame un poco eh, cómo funcionáis, ¿no? Este diseño es súper original, es algo único, ¿no? Pero a lo mejor, pues, sabes que he jugado mucho con los colores, con el espacio que tenemos, eh, me imagino que es esa medida, ¿no? La diferencia que tenemos nosotros es que hacemos todo completamente a medida, o sea, ya tanto en materiales que no tienen que ser eh, previstos para el mobiliario de cocinas e incluso el, el diseño, entonces cada, cada diseño es a medida, cada proyecto es muy exclusivo y tratado desde una manera única. Entonces Colores, pues todo lo que nos ofrezca el material, en este caso que es de, de la marca Sapienstone, tienen cantidad de colores, cantidad de diseños que podemos utilizarlos y la forma de cómo llevarlo a cabo, pues también eh, depende un poco de, del cliente, del tipo de casa. ¿Y qué te inspiraste para hacer esto? ¿no? ¿Y por qué pensaste que podía hacer algo original, bonito y que podía gustar? A, a pues sinceramente fue en el mar. Fue en el mar, el, el pensar en esa ola, esa, esa cresta de la ola que tiene esa curva y, y las ganas de hacer ese, ese, ese proyecto diferente, ¿no? fuera líneas rectas, fuera lo que hasta ahora hemos, hemos visto, fuera lo correcto. Y fue eso, el decir, bueno, pues desde el suelo empieza a emerger esta línea curva que es la ola Igual que pasa con la cocina grande. Entonces, desde el suelo se funde y empieza a salir con el mismo material esa, esa ola. Y a aquí partir voy de, de ahí... Vamos a irlo mostrando a cámara. Por ejemplo, aquí vemos que está... ...lo que es el fogón, ¿no?, lo que es la, donde vamos a cocinar... ...que lo vemos aquí, que aquí pues no se vería, no sé, esto va eléctrico, gas o cada uno como sí, quiera, ¿no?... Sí, lo que ...y es aquí he aprovechado todo el espacio, ¿no?, como una isla en la cocina, ¿no? ...y todo es en porcelánico... ...todo es porcelánico... ...toda la, que, toda la gola, toda la puerta, todo el se tócalo... todo el espacio que hay dentro de lo que vemos. ¿no? Sí. Y aquí, por ejemplo, pues vemos lo que puede ser el regadero. No, no, por ejemplo, y en este lado vamos a, ajá, vamos a ver los artillos. Súper cómodo, ¿Cómo parece súper fácil todo. Está todo recogido, quedaría todo, ¿no? sí, todo recogido. Una pared. Y aquí me ha coordenado, podemos tener todas nuestras cosas. Pues, es una maravilla, esto es una maravilla. ...de verdad, ya vamos a soñar con esta cocina... Y ojalá, ojalá que todo el mundo piense lo mismo... ...enhorabuena, enhorabuena Muchísimas por ...muchas gracias, muchas gracias... ...Juan Luis Grafuya también está aquí en este espacio tan bonito... Es ...el director general de estos Gre que estamos viendo tan divinos... ...y que yo le decía a la diseñadora... ...ya estoy yo enamorada de este espacio, de esta cocina... Pues bien, ...tienes buen gusto, tienes buen gusto... ...pues enhorabuena por su producto... ...pero quiero que me lo desarrolle un poco más... ...que me cuente eh, cómo, cómo, cómo hacéis este material... Eh, ...lo que hoy por hoy demanda el público... ...qué es lo que queremos todo para nuestro hogar... Hombre, bueno, ...yo diría que en realidad lo que estamos intentando hacer... ...ya hace unos años es romper el paradigma de que la cerámica era siempre algo rectangular, era 40 x 40, 40 x 60, y vamos a grandes formatos que nos permite cortarlo y hacer curvas, hacer movimientos, hacer cosas, para que la cerámica vean, por eso aquí, el día que se habló con Scenium de que iban a colocar algo y me enseñaron el proyecto que iban a hacer ...todo lleno de curvas y todo eso... ...y dije, por mejor por la cerámica no es posible... Sí es posible con esta cerámica... ...podemos cortar y podemos hacerlo... ...de forma que quede así... ...y estoy muy, muy orgulloso, muy contento... ...de haber colaborado con este ánimo en esto... ...y que el producto nuestro de Sapiens Stone... ...que es del grupo italiano Iris Cerámica... ...pues pueda lucir como está luciendo. Soy unos visionarios del futuro... ...porque todo avanza... ...hay muchos cambios... ...en los hogares, en los negocios... Y hay que innovar, ¿no? Y me parece que sois una empresa que apostáis por ese siglo en el que estamos y lo hacéis genial. Así que enhorabuena, felicidades. Pues bien, muchas gracias y decir también que nuestro producto se produce en una fábrica en Italia, es un grupo italiano, como he dicho antes, con una emisión de cero total de CO2. No, no contaminamos nada la, la atmósfera y en eso, y en eso es una, para nosotros ha sido un, un, un caballo de batalla que llevamos muchos años como grupo haciéndolo y que hoy poder, estamos orgullosos de hacerlo de poderlo conseguir y todavía en este próximo año inauguraremos la primera fábrica mundial con hidrógeno verde para que la contaminación sea um, todavía menor. Me apunto a inauguración, ¿eh? que tiene que ser una maravilla, ¿eh? Será y de... hay que apostar por lo sostenible. Y ellos son pioneros en ello. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias.